Con mucho orgullo, la familia de estación de servicio móvil dos cerros, acompañados de invitados especiales y población en general, en el marco de la celebración de su sexto aniversario, llevaron a cabo la develación de la placa que contiene la historia del famoso avión ubicado en este lugar y que el pueblo ha cuidado durante años para que esta aeronave, que da la bienvenida a propios y extraños, conserve su forma y materia original es imaginar que una pieza de estas lleva millones de remaches, millones de piezas y eh, fue aproximadamente por 1965 que el ser humano eh, se alimentó la aventura ya en grande al aire este, este fue el primer avión que usó los océanos, los atlánticos que una gran historia y ha tenido una gran historia en todo el mundo es un honor, un gusto que Dios la vida nos haya agarrado este aparato y quedarlo no aquí en el visito. es un aparato que no es mío es de todos nosotros de alguna manera hemos visto que la gente quiere Good mm -hmm. En el sitio donde se encuentra dicha aeronave, se puede tomar la fotografía del recuerdo en compañía de su familia o amigos, mientras adquiere uno de los servicios de la gasolinera móvil Dos Cerros, pues también se encuentra un colorido marco para selfies. Miskiahuala posee emblemas de gran relevancia histórica que bien se pueden dar a conocer a todo el mundo mientras visita o transita por este municipio y sus comunidades. ¡Tres, dos, uno. Había un tipo de C-3 Douglas pertenece a la aerolínea BJ Sky Freighter eh, utilizado incluso la segunda guerra mundial, la aeronave fue construido en Estados Unidos entre 1941 y 1946 llegando a valer 3 millones de dólares se construyeron 15.000 aeronaves de este tipo y cumple casi 90 del primer vuelo en un DC-3 el 17 de diciembre de 1935. La familia de Móvil Dos Cerros, delegados y autoridades municipales invitan a la población en general para cuidar y respetar este avión que tiene un gran valor y significado para la comunidad. Actualmente es propietario del ciudadano César, quien lo trajo desde el aeropuerto de Pachuca con una grúa telescópica de 360 grados con el propósito de exhibirse al público. Al llegar a su destino de dos cerros, se le acoplaron nuevamente sus alas y se ha convertido en un atractivo turístico y cultural. Los S3 siguen. Sí. Las muy imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.